Muchas gracias hermano. Aprovecho para, para saludar a Yeryan que es un tema refrito. Buenos sí. días. él llega hablando. Él Buenos días. A él a presentarlo. No porque, yo voy a dejar de presentarlo no porque que alguien aquí desde que yo llego de una vez me entra como la conga y yo tengo que despedirme. Hoy llegó el lleno bolita. No esa parte es ¿eh? verdad. Esa parte es verdad. Ahora me no, no, quiere ser productor y conductora la, sí, la verdad es, que vaina. Es. Bueno, Buenos pero, días eh, a la gente eh, bueno, que nos eh, está eh, viendo. Eh, el cine hay muy buenos directores que son muy buenos actores. Claro. Y claro. hace las dos cosas. Por ejemplo, claro. Eh, Pero eh, se meten Clint a un guión. hace su película y es el es el director. Y es la película y, y este son, muchacho, son, Mel Gibson, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ese son obras de arte. Son obras de arte. Sí. De sí. Arte. Mel bueno, la, el cine es obra de arte. Sí. Sí. De una sí. persona. Porque aquí hay... O de muchas. Aquí hay un cineasta que dice que no... La pregunta debió ser, ¿qué usted cree que Gonzalo Castillo le pida a los empleados de Danilo que lo investiguen? ¿Cómo lo Real, eso lo es lo que está en el tapete eso es lo que está es en el tapete pero es. que como quiere malo ¿cómo no está diciendo que lo investigue no pero no no por, lo tal, por, está por Medina, favor pero por que favor que lo investigue que lo investigue un empleado de Danilo Medina pero por favor y que favoreció a las primarias? pero pero pero él también. él está abierto a la investigación Tú eh, vives en una burbuja, él yo estaba en investigación porque lo investigué no pero un empleado la en medina él la él bueno, pidió por el <risa> yo, estoy loco, yo estoy loco por irte a ver un extraño. ¿Aquí caminan? Sí. Bueno. con todas esas estupideces. Bueno. Que trae aquí. Ese, esa, ese es tu, tu punto de vista. Sí, pero no. Ese es mío. El no, el, ese es, mí. ese, ese no es el ah, mío. Y mucha gente puede lo hacer... Investigue. Y puede ser Tú que... Tú crees que eres un abogado, mejor... abogado, productor de televisión, director de televisión. No y eso. viene a decir, entonces aquí, dice que está pidiendo que lo investiguen a una persona que no tiene autoridad. Ajá. Ninguna autoridad Ajá. tiene Ajá. el idioma. Y la calidad moral. Ajá este señor ya, ah pero él está, que iglesia, investigue. Lutero, no. pero él está, está pidiendo poder. que lo investiguen está está pidiendo que lo investiguen lo que hay hacer que hacer, investigarlo, <ríe> todas las instituciones que tengan que en la, investigar, la medida no, que nosotros no. diciendo que lo investigue dio en la medida que se relaje eh, es, eh, va a la pesta. fiscalía a decir Mira, investiguen. En la, en la medida. A ellos le corresponde hacerlo. Ahí, sí, a la fiscalía, mira, a la procuraduría mira. le corresponde hacerlo ya por el rumor. Todo el que claro. tiene interés de que, no su venga, vida tú tú tú que su vida sea transparentada. Todo el que tiene interés de que su vida sea transparentada después de una denuncia claro. de esta naturaleza, creo, claro, primero que eh. advierte a las autoridades competentes, me, dis, me pongo a disposición. Del órgano investigador de la corrupción, que no lo es el de ética, no, el que peca. tiene una que tiene una connotación yeah. a lo interno. Y como quiera pero, es el comité y como de base. Quiera es el comité de base, porque yeah. Jan Alain, imagínate. Entonces, ah, cuando eso pero sucede. Es el órgano que legalmente. ¿Pero que está, es el órgano? Pero fíjate otra ¿quién? cosa. ¿Quién? Eh, Alain, pero Óyeme o sea, otra uh, cosa. La Procuraduría. La eh, según, eh, la según la Ley 10 activa automáticamente por conocimiento a la Cámara de Cuentas para entrar a la Administración de Obras Públicas. Pero una pregunta... Eh. Y va a ser un levantamiento donde refleje de un periodo a otro cómo se hicieron las operaciones o se otorgaron los contratos Vincho no fue de, de ética no de Sí, gobierno. pero no son investigadores es ah. que no es investigación mira, es ah, pero cuando Vincho era ahí de, de ética renunció renunció ahí si sí era de verdad. renunció sí, porque ¿tú sabes por qué renunció ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué renunció? No, es que ética es una que tú, esas son es aplicaciones estúpidas de vigilancia, de vigilancia. cuando tú vienes a querer tapar un No, una Estúpida cosa por no, otra. Que le, no, que la gente sabe porque Bicho Castillo fue de ética Ajá. y ahí era buena la cosa. Y renunció. Y ahí era buena la cosa. Y renunció. No, ética es de vigilar. Pero precisamente no si sí, él está diciendo el de vigilancia, vigila me Oye, eso es falso. Es que no tiene ninguna connotación. Es el tema de Sócrates. De la de la, de, por WhatsApp de la poner? solicitud no lo que pasa es que tú vienes a traer a bicho como que no, como no, un bicho, referente no, malo yo mira, usted. Claro que es un referente malo. Para ti mismo. Que tú no oyes claro ningún referente malo. Para ti, malo, que te aclaro. Que tú no oyes malo. ningún comunicador referirse así. Y a en mira, este país. De Vito Castillo. Mira. Y aquí. Y aquí. Chóprate. Es seis, un estúpido. Eh, No, estúpido eres tú. Es usted. Es estúpido eres tú. No, no un pero no, y no, no, no podemos no llegar No, pero no. podemos no no llegar a ofenderlo. Francis. Francis. Yo he dicho. Aquí no estamos en el país. Usted es un estúpido y respetuoso. A Francis. A él. A Francis y a Gerán. A vamos, él a, vamos a solicitarle fotografía. calma y respeto entre nosotros porque somos compañeros y estamos aquí nunca. haciendo aquí un, un trabajo profesional Aquí yo yo estamos nunca debatiendo le ideas, no, ideas. Pero, no, y no, él está ofendiendo no, Sí, pero no puede no decirle estúpido, decirle estúpido no, verdad. Claro. Miramos. Es verdad. Por Vamos a presentar el mandé la imagen de la solicitud que hace Amplíenla Ay Dios mío Vamos a ampliarla, por favor. Y tú has venido con altura. Esta es la solicitud. Es que Francis, Francis. Vamos a dejar que Francis. Carolina plantee lo que está planteando. Esta no es la solicitud quieres? que hace Gonzalo no, Castillo. No, pero no te pongas bravo. Esta es la solicitud. No, no pero por favor. Pero, qué a debatir contigo? Tú estás diciendo nada malo. Tú tienes algo científico que yo pueda debatir contigo. Pero por, pero, por no favor. No vamos a dejar. Yo lo llamo al orden a los dos, por favor. No, por favor, por, por mi mayoría de edad Por favor, lo llamo al orden a los dos Cuántas Adelante. cosas Dios. Señorita uh... Vamos a presentar la imagen de, de la carta De la solicitud que hace Gonzalo Castillo A Lidio Cadet para que se investigue y pone un mensaje una persona danilista que subió, dice, el que nada debe nada teme, pero bonito a Lidio Cadet que se pero investigue, vamos a rodar, deuda no tiene, vamos míralo ahí el mensaje, esto lo sube un, un danilista, un gonzalista, vamos a rodar la otra imagen que, que suba ahí, de unas y declaraciones en el mismo en el whatsapp, el, WhatsApp ahí. mira lo que dijera Lidio Cadet cuando las primarias a ese es que le está pidiendo que se investigue o sea, él le está pidiendo a Lidio Cadet que lo investigue y él decía bueno cadet llama a fortalecer la candidatura de Gonzalo es mejor un infierno tú compartido pero Dios mío hay que respetarse que hay que respetar yo. al pueblo dominicano hay que respetar la gente lo que te dije, pero con esto yo creo que tengo mejor conversación contigo Yayan qué tú crees de esa o sea el, el presidente pero pero es que eso ¿Tú crees que lo de manera... Pero Carolina, es que no hay otra forma de que se le pueda, por ejemplo, a él eh, llevar a los tribunales sin Cámara de cuentas, ese y, no va y a ser ¿qué lo, va, ¿Qué lo debe hacer? La Cámara de cuentas, lo debe hacer la Procuraduría y lo debe hacer ética no, ¿Quién no, lo va a hacer? Ética no promueve, pues, ¿Qué lo va a hacer? ¿Qué lo va a hacer ética no la oposición? Ética Me retí, tenemos una llamada, no, investiga. Investiga. no investiga. está para vigilar Leónel, está pidiendo Hello, que, días, que ¿cómo está y y ¿cómo está? están? Pero no pidió que se investiga. Adelante ¿Me escuchas? Adelante Sí, mira, es el profesor Pacheco. Sí, que Pacheco, habla. ya sabemos. Adelante, Pacheco. Yo creo que le están dando un mal ejemplo a San Francisco de Macorís, ese pleito de gallera que tiene, en este caso, Yandian. Ah, ah, yo lo no, tengo. Ah, yo lo tengo. Porque el problema es que tú pareces que no fuiste a la universidad. No, yo sí fui y me, y me gradué. Y como <risa> honores me gradué. Para conocimiento suyo. Y si no, no. Por favor. Déjalo lo la universidad. ¿Usted me conoce a mí? Yo lo que creo es: Yo que no creo que no me conoce uno interviene. Debe aguantarse a que el otro que está explicando o hablando, pero sin agredir, futuro, pero sin agredir. ¿Usted me está agrediendo? Entra, si le corresponde, pero. ¿Ahora no me ¿Está agrediendo? cada vez que viene un punto? Claro. Usted interviene, es decir Amado creo también que debe ser más fuerte la moderación. Ajá, ¿y qué tú, tú quieres que yo haga? Consígueme oh, si un, ba un bate, con sonar, un palo, una cosa para alcanzarlo tío. a todos Gracias por su participación. Yo pido disculpas Pública, no a no de y al público, pero yo no. creo que todo el que me conoce en los años que tengo en comunicación, nadie me ha visto en estas condiciones. <risa> y bueno, me pues, he exacerbado, <risa> porque cuando se hablan cosas que no están ni siquiera en el tapete, pero ni siquiera los pero comunicadores pero que él sigue, se refieren a quien es para mí otra llamada, mi líder. Aló, días. Días. Yo, a eso y tú puedo... tienes una distancia. Buenos días, Buen día. Buenos días adelante. Frases, ofendiendo claro. Adelante. <risa> eh, <y> Tengo amor, <risa> <panero>, comparto <risa> con ustedes a diario. Ajá. Pero en realidad el ser se ha ido de, pro, eh, de proporción. Mm. Porque sí. Yang, uh -huh. no sé si ese es su rol eh, a, a, a, rebatir con esa forma los. Mm. los las exposiciones de los demás, sí. pero siempre se ve mal parado. Él es muy educado, tiene su buen perigrífico, <coughs> como él dice, eh, ha estudiado muchísimo oh, no, y es que el es. Del, del productor de programa, pero que se revise. Yo no porque está dando muy mala imagen. Yo aquí ni dice ni que tenga buen Gracias por su. Ni que gracias lo que yo por estoy su, diciendo es que aquí nadie que no me conozca su puede llamar a, a, a intentar descalificar y agredir. Y yo lo que me defendí fue una gracias agresión por porque por yo aquí mantuve una posición con relación a la posición de, de Vincio Castillo. Y lo que recibí. no ha mantenido nada, Que tú no, ya no eras no no era discusión de, de país. país. Pero déjame, pero es que no. Y yo lo que tengo es una posición. Aquí yo no he agredido nunca, ni siquiera a Vincho Castillo. ¿Qué es lo que recibo de Francis? tenemos otra y llamada a lo buena, a lo buena. Buenos, Aló, días. buenos días, Buenos adelante. días, adelante. Pero, pero ya ya no ay, daña todo, ya ya que ay, lo pongan ay. en su sitio. Ah, sí. Estamos tratando <risa> de eso, pero Julio no quiere. Él vino con vino, vino no, una democracia. camisita de bolita de claro participación. Vamos a meter a Julio ahí. Entonces, claro que Julio, Entonces, claro que claro Julio sucio, que no quiere. El sucio, ¿El no le No, <risa> no, <risa> y es difícil y la situación. El tema de Sócrates. Tenemos algunos mensajes relacionados a la conversación que tuvimos. No sé si lo pasamos ahora, si Sócrates no tiene. Vamos a otra llamada. buenas. buenos días. Adelante. Habla Manolo Geratino. Hola Manolo, buenos días. Oye, por, por honor a nosotros que estamos viendo ahí, yo quisiera que Francis y Chayán que son dos personas muy sencillas, yo lo conozco y estudiadas también y preparadas también se paren y se den un abrazo y se den la mano no no, es que no es personal no, no. es que esto no es personal no, es no, salió no suel, voy voy café sí, un abrazo, sí, pero sí. que es un abrazo gracias por tu no llamada, personal. muy amable no, gracias, Gracias, amable. Amable. Por vamos. tu buenos deseos. Bueno, pero fue el público que lo pidió. No, pero también. No, ¿también? No, ¿también? Eso es lo que tampoco ellos sí. están para satisfacer. Eh, no, lo ah. no, personal. Ah. Ellos también tienen derecho. Vamos a ver lo que, que dice que la gente de lo que están. No, gracias por ver el, el WhatsApp. WhatsApp. No, hay que aclarar que eso pasa ahí. Que ahorita salimos de aquí. La, está todo el Pero mundo, que no. Vamos a ver lo que dice de el WhatsApp. Eso, yo te pido no que dejemos de agredirnos. En lo personal, eso es lo que yo estoy pidiendo aquí. Que dejemos de agredirnos. Miren, vamos a ver qué nos dicen los amigos del WhatsApp en relación al tema que fue. Por la pregunta que se incendió, encendió esto. ¿Podemos ponerla la pregunta o no? La dejamos olvidada. Señores, dice Eddie Stone. Iniciamos con Eddie Stone y dice. Señores, se ve que Amilcar también ha sido presionado a apoyar el penco. Al de la camisa de bolita tiene que pulirse mejor en su trabajo. El comentario que hizo ayer. Él saltó con un sarcasmo. Ese es uno que se ve que al pasar que al pasarle un cheque por sus narices vende no su patria no la lea no, eh, no. hay que invitarlo a que lo demuestre no. si me encuentra eh, por ahí cobrando en una institución pública no, pero pero un ratito, dice Adelante. ojo no, hagan bien su te trabajo te con, chique, democracia, con democracia y sin sarcasmo no están en, en tu barrio es un canal de noticias Dice Eddie Stone. Hey, yes. Dice el cinco, 9573. Dice, buenos días mis amores. Es Yanni de Arenoso. Que Gianni, Dios les bendiga. Yana. Bendiciones Amén. para ti, Yanni. Gracias Ayer, por tu gracias, mensaje. mandar un saludo a Fulvio, que nos encontramos. Una niña es la primera que me ve entrando a Demoya. Y ella es, le gusta el programa. Nosotros tenemos como característica, precisamente por la forma que se desarrolló de mañana. Que a los niños no le afecta. Quizá ahora le esté un poquito afectando la, la interacción, a veces violenta, que yo he pedido disculpas tanto al público oh, que nos ve, que interactúa. Pero a veces se salen de, los, de la, los ánimos, producto de nuestras diferencias de ideales. Le mandaron saludos a, a Fulvio y a se todo el equipo. La, la pero me quedaron de mandar el nombre de la niña y de y del y de la sí, señora Sí, Carolina. Francis, sí. continuamos con sí, Dalis. Sí, sí la palabra de cierre, recuerden que la tiene Sócrates, Odalis de San Francisco <greso> dice, ese programa ya no me está gustando, están dando mal ejemplo, parecen barrial, dice Odalis no lo vea Odalis, no, no, no lo, O'Dali, O'Dali, no O'Dali, lo vea, no hay problema no lo vea, Odalis, quédate ahí Manolo, no, no, no, que no, no lo vea, vea, vea, no lo vea dali, ponga otro Dali, que hay, hay muchas opciones, buenos días, quiero felicitar a mi hija Elvani Geraldino por su graduación en ¿Eh? medicina no Manolo, no, no, no, se parece a la que estaba la doña. hija mira se cae. Gracias, a él, felicidades a él. Se fue para donde la mamá. Eh, <risa> <risa> <risa> muchachos, felicidades. Felicidades Y mira, ¿tiene su hija? Y mira la hija. No, no? no? Felicidades hey, al orgulloso padre hey, y a la chica. Mira Pacheco, wow. que la gente se gradúa. Y, y pueden ser jóvenes para graduarse, no tienen wow. que ser pero, gente de. Pues sí. Imagino los saludos no que está desafiando al profesor. No, no, me uno a la alegría de, a de, te Pacheco, te la de Manolo. No, ni siquiera conociendo a nadie. A, a ti que te gusta la cosa, eh. Tómate, a Pacheco tómate y diga la pastilla. Y tómate pantalión. la pastilla. <risa> pero Pacheco se refirió a mí también. <risa> me quedé matado. <risa> Buenos días, yo Ibelice. Yo me Pantallón. guarecí en mi asiento <ríe> y me quedé nada más escuchando un mensaje Manolo. Para Fulvio, para Fulvio. Nos dice Ibelice, buenos días. Fulvio, no le ponga caso a Yerjan. Cógelo con calma, que hoy es viernes y yo el yo cuerpo lo sabe. Gracias, Ay, gracias, gracias Ibelice. No me le dé café no, a Yerjan no cuando, de cuando de vaya por tercero. La posición tuya de Fulvio están enfrentadas aquí. Ah, sí, sí. El otro, el otro. Inés, Inés, dice. buenos días. ese conflictivo, no, tipo no, perdón Así no, no se le hace daño bien, al no, programa está bien. Por favor, ¿Tipo? pueden perder sí. audiencia Es verdad eh, Yolanda de Pizacostura Por Dios, no dañen el viernes <ríe> Buenos días <risa> <risa> No, no, no, Yolanda Carolina Rodríguez dice, buenos días Hay personas que no van que no van a la universidad y se gradúan con honores pero, ah, bueno, no sé si leerlo o lo leo. Yo la invito a ella que, a, que, a que se siente aquí conmigo y que debatamos del El tema señor, que ella quiera. Él lo tiene mucho. No voy a darle bueno. A ella, Carolina Rodríguez. Adelante. Que vamos yo la aquí en la y que debatamos del tema Mira. que ella quiera. Para ver si fue verdad que yo fui de baile a la universidad. Rafael Díaz. Eh, esa, te es <ríe> <ríe> esa te gana. Rafael Díaz, nos manda esta imagen. Vamos, a si atrás vamos todos juntos a transformar nuestra ciudad. Dice Rafael Rafael, ¿con quién? Él manda un vídeo ahí haciendo alusión eh, no, ¿Con quién, pues, Rafael? Si con Jesús Vargas Porque Rafael lo que va a ser regidor Si fue, si sí. llega a ser regidor Y no sí. creo que un regidor tenga la capacidad de transformar ciudad Ahí dice, sí Buenos días, Jesús Vargas nos saluda Gracias, Jesús Carolina Rodríguez te está respondiendo. Sí, claro. Lo ponemos. A ¿No ¿Se siente aquí conmigo? Tony nos dice es un programa muy visto, pero si siguen así con esas discusiones van a dejar de verlo. Dice a ver todo. qué, pues yo lo que pregunto es para ver qué, porque, ok no la jugamos aquí hablamos. No, no, tranquilo. No, no, no, no la jugamos, no, no, no tranquilo, tranquilo. tranquilo. tranquilo, tranquilo. ¿No la ¿Qué, no, ¿Qué ustedes van a ver? No ¿A ocho despier No despierten a Sócrates. ¿A ocho y hora eh. van a ver? So, van a ver eh, la bocilla de la 9 que, que está ahí en Colorado. Hoy mismo, eh, eh, hoy mismo. ¿Qué, ¿Qué es lo que van a ver? ¿Para dónde es que van a coger? O sea, ustedes pueden coger No, no definen un criterio crítico De lo que hay en la el de la su realidad. televisión ay, ay, ay. Pueden coger selectores de su televisión. Nosotros se lo permiten. Y salga a buscar el desde la se no ha trazado el, el, el, el selector? Yo soy, yo, yo soy un el dinosaurio. El, el mando el a control. distancia, como dicen es los españoles. Es un el control selector, remoto. Tú le ponen, no, es un selector lo que hace que selecciona. Ah, okay. Desde el 5 hasta el 35. No, si ven el 5, le, si le da pique. Si ven el 5, el 4, le da pique. Si ven el 9, le da otro pique. Si ven el 11, se duermen. Que... Ay de una hora a una hora se duermen y de la otra hora a la otra hora Hey, band, Entonces, eh, continuamos. Edwin Gavín dice: Yayan, tú puedes graduarte con todos los honores que quieras y tener toda la preparación, pero debes comportarte como un profesional. O sea, la muchacha es que, que está respondiendo. Pero, no, no, pero no, no, pero yo no eh, entiendo, porque Eddie, realmente Eddie. no fue. Él. Pero, pero, es una, eso es personal. Es por la no, camisa, no, camisa no, es no, por la no, camisa. la Le queda linda, no, le queda linda la camisa. Es la camisa del Joker que tú te pusiste hoy. Yo la cojo. Pero no, no hay hombre, no, no fue ya en esa ocasión. No, Continuamos. No, Yuli eh, Con del sector Santana dice, qué mal se vio lo que pasó hoy. Yerian, saca de control a cualquiera. <risa> ¡Francis, tranquilo! Me va a tranquilizar, <risa> eh, Al cuarto, decía la doctora Majares. Iris del sector Espino la nos dice bendiciones. bendiciones ¿Qué dice la doctora Margaré? Eh, al cuarto. Ah sí me acuerdo. El, al cuarto de, de ocho detención. de detención Ay, siete horas. Juan acá de San Francisco nos manda esta imagen. Saludos que estuvo de cumpleaños Luis Ángel. Ah, Vamos a ampliar la foto y la musiquita. La rubia, la, la dame, musiquita para Juan. La moderna la la moderna. Para Luis moderna. Ángel. Pero la nueva escuela. Un niño de. ¿Cómo se llama ese músico que está ahí? Mario, Mario, Felicidades para ese bebé Deli Antonio de la urbanización Toribio dice Buenos días. Sí, soy de No, déjame, Gracias, buenos... amada Buenos gracias días. Gracias, amada. Sí, no, no. Buenos días esto, para esto, ese esto, equipo de trabajo. Y, ¿no? Oye, eh, diablo, sí. De diablo, la De mañana. Padres. Cualquiera se Oye, contagia. Eh, con este Buenos días eh, a ese ay, equipo ay, de ay, trabajo Ay, de ay, ay, ay. Ese ay, programa ay. está bien coordinado. A veces se suben los ánimos, pero es parte del contenido que sigan desarrollando el, pro... el, programa... el programa el programa sí, más Salve, visto de la no? provincia sí, Dubai, porque... de Guadalelagrejo sí, que... الت... ya, yeah. ya, que... yeah, oh, ya ya ya que Sí. Déjalo ahí, déjalo ahí. <risa> escriba otra vez, escriba otra vez. Sí. escriba otra vez. Asumiendo una actitud de sí. claro. que me deja. Si sí, Sócrates me deja pero, seguir, por Dios, ven que día. ¿Qué no, nuevo de Leo Mercedes, escriba todos, que todos los días. Sí. Ahí vamos. Ay, ay, ay, tener una Mira lo que dice Espera, Primero el mensajito dice, Yerjan, escúchame, pero yo soy fiel seguidora del programa. Después... Que entraste al programa todo es una discusión. Eso es parte sí, de la discusión. Sí ha mejorado temática. el programa. Ay, no, pero como que, vamos, yo no quiero leerlo. <ríe> Triste ah, realidad. ¿por? por más diplomas, cargos o dinero que tengas. Eh, como tratas a la persona es lo que define tu educación Muchos pasaron por las mío, mejores por no universidades Pero no aprendieron No, no, pero no, no, no, pero bueno, no, no, no siga, pero, pero pero pero El otro, el otro Ya no ha a nadie No, no, él no lo ha hecho Esa canta no se aplica Verdad Marisol Castillo El programa está buenísimo Esos debates son buenos, pero con altura Ah, y a Sócrates, recordarles ...que los televidentes somos los que subimos el rating... Eh, ...pero si no sí. le gusta el programa, mi amor, ¿tú puedes ir? Sócrates, eh. no, que no, no vaya, que no... no, no, no. ...la invitaron... Si, no, el te... Dice, te... ...si el tipo dice... No, que, no, ...que ya no, no, no, no le gusta el programa... ...hay que invitarla discutir. a ella, hay que invitarla Mira, a ella... ...que, programa que de discusión. ¿Qué tiene que hacer? ...hay que invitarla a ella sí. que venga... ...Máximo Durán, pero buenos si eh, no eh, días... ...miren, no nos han dejado hacer programa ustedes ahí... ...buenos días, no siempre se tiene la razón... sí. Sin embargo, debemos aprender a debatir sin dañarnos. Claro. Continúa, Ibelice Pantaleón. El mensaje de ahorita no problema, era para Francis. No gracias, Ibelice. No Vamos eh, rapidito. Que... para él. Carolina Rodríguez dice: si quieres debatir, debate con una persona como usted. No, porque tú me desafiaste. Con calma, aquí. Hoy, Ven. con calma. Venga a debatir dice aquí. Dice 49, el tema que tú 49, 90. <risas> Buen día a todos, felicidades para su programa Por fin algo diferente Teresa Romero Teresa Romero dice Señores, así no, dice Teresa Dice Félix de los Aguayos, buen día Dice <tose> Félix no, buen día, no se crean impredecibles será imprescindible, imprescindible. Eso es Sócrates el filósofo. Que vengan mejores y lo lamenten. Eso es Sócrates el, no, el filósofo. No quédate ahí, que quédate se queden ahí. todos ahí. Y escribe Ay. otra vez. Tony de es nos ese? dice. Hoy subieron más el rey. Sí, la gente le encanta bochinche, <risa> eh, el bochinche. Me escribe, Alejandrina Tony, por acá. Mira, Willy me escribe acá. Okay, vamos tenés... a ver lo que dice Willy. Vamos a ver, me encanta esa vaina ah, Dice mire, Will Y me, me escribe Me escribe Alejandrina Aquí ya, este último mire. mensajito ¿Cómo está Carolina? Me entristece que ocurran Estos conflictos en tan importante no Programa, muchísimas ah, gracias Alejandrina les... Por estar ahí Ay, no, no sé Tenemos un presidimos. tema pendiente no, no. Que es el tema de Sócrates no, no. Y nos tenemos que ir a la pausa Pero yo le voy a dejar una pregunta para cuando regresemos no, ¿Ustedes misma. creen que los dominicanos Debiéramos agradecerle mucho al Chivo? al chivo al chivo, chivo. yo lado. le voy a explicar por qué ahorita vamos a una pausa Arriba. Arriba. Arriba. Arriba.